Muy buenas a chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo sobre los mayores récords de kills hechos por youtubers o streamers en Fortnite Battle Royale Vamos a ver a personas como Lolito o Ninja Gente que se consigue sacar Más de 30 kills en una sola Partida y en solitario Pero antes de empezar con el vídeo solamente Recordar que tenemos un sorteo Activo de pavos para Fortnite Para participar lo único que tienes Que hacer sería darle like a este Vídeo, suscribirte al canal Y comentar algo positivo Con todo esto dicho Empezamos con el vídeo Chicos en el número 5 tenemos a Lolito, uno de los mejores jugadores Españoles de Fortnite El mayor récord de Lolito Ha estado en las 34 kills Pero fue en el modo de varios Equipos de 20 y en este Clip que os voy a enseñar sale Lolito que se consigue sacar más De 30 kills el solo Contra squads, haciéndose así Uno de los mayores Récords que hemos podido ver no, tú, tan, tan rápido tío. Se eh, va muy rápido volando, tío ¿Tiene el carnet de, de, de volado o algo? Ojito, ojito, que creo que me queda uno solo, ¿eh? Sí, me queda solo uno, chavales Me queda solo uno de Dream 30 kills No tengo escudo, pero él, él creo que tampoco es el, el que se tiene que mover ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Número 4, Ninja Básicamente, ¿quién no conoce a Ninja? Es el mayor streamer de Twitch Y de los mejores jugadores del mundo De Fortnite, por no decir El mejor, lo que vamos a ver ahora Es el final de la partida En la que Ninja consigue hacerse 32 kills solo Contra squads Got her up. 3. Nick Merks. En este vídeo también quería mostrar récords en squads, no solo personas en solitario. Y es que este chico con otras 3 personas consiguen hacerse 54 kills, pero como no consiguieron la victoria no pudo contar como récord. Entonces decidieron volver a intentarlo y consiguieron 55 kills entre todo el grupo. Vamos a ver la parte final de la partida. Boy, there's a door there, but I don't I'm just getting shooting. Yep, yep. Yeah, Yep, Get down the don't hit! He's, I'm he's me right to left. He's in left inside! One more. Last one, let's go! Let's baby! we get? Everybody, right? Five, five? Let's go, dude! 38 plus 17. Yeah. <risa> Número 2 Un streamer francés que también consigue hacerse un récord solo contra squads Con la increíble cantidad de 34 kills Vamos a ver la parte final de la partida Número 1 Doom Clan Un clan que a lo que se dedican los jugadores Es a intentar hacerse las máximas kills posibles En los juegos más populares En este clip veremos a un jugador Que consigue hacerse 36 kills Él solo contra squads Así que nada chicos, estos han sido los mayores récords de kills hechos por youtubers o streamers en Fortnite Battle Royale. Espero que os haya gustado este vídeo de verdad y si ha sido así, dejarme un buen like a este vídeo para hacérmelo saber. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!